Compañero, buenos días. Eh, vamos a resolver eh, la parte de estructura del átomo y a los ejercicios que están en la, en la PPT que nos ha dejado en el canvas, en la página, ¿no? Y el problema dice, la suma de los números de masa de dos isótopos es 62, ¿correcto? Si la suma de sus neutrones es 30, hallar el número atómico Z, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer los dos isótopos. Supongamos que vamos a formar los elementos que son del isótopo, en este caso yo lo voy a hacer de esta forma, ¿no? Todos tenemos ya la definición de lo que es un isótopo, ¿correcto? Yo lo voy a poner de este color para que todos lo entiendan de una forma muy práctica. Vamos a ver. A ver. Entonces, vamos a empezar a desarrollar. Dice, la suma de los números de masa de dos isótopos es 62. Entonces, un elemento químico que lo voy a llamar X, en este caso son dos isótopos, ¿correcto? Eh, dice que tienen, pues, eh, en este caso, eh, dice, la suma de los números de masa de dos isótopos es 62, ¿correcto? Quiere decir que aquí los números de masa son diferentes, vamos a ponerlo aquí. De este isótopo le vamos a llamar número de masa A1 y acá número de masa A2, ¿correcto? Entonces aquí su, en este isótopo dice la suma de sus números de neutrones suma 30. Eso quiere decir que acá tenemos el elemento el número de masa, acá tenemos el número atómico, y acá tenemos el otro número atómico. ¿Correcto? Ahora nos dice el problema que aquí eh, la suma de sus neutrones quiere decir que de este isótopo hay un número de neutrones que le vamos a llamar N1. Y acá el número de neutrones N2. ¿Correcto? Ahora, ¿qué datos tenemos? Mire, facilito aquí para darle solución al problema. Ya, que ustedes puedan resolver también los problemas eh, que vienen en el examen. ¿no? ¿Cuál sería la solución para resolverlo? Vamos a hacer aquí paso a paso. <coughs> Lo primero es seguir la secuencia que nos están diciendo aquí en el problema. Dice, allá la suma del número de masa de dos isótopos. Entonces acá tenemos los isótopos. Que tienen diferentes números de masa. Correcto. Y nos dicen que es una suma, ¿no? A1 más A2. Estoy sumando la dos, las dos masas de los dos isótopos. Y esta suma dice que es 62. Esto es igual a 62. ¿Correcto? Muy bien. Ahora resulta que el número de masa, ustedes se acuerdan, ¿no? El número de masa nos da lo siguiente. Nos da... Y ustedes habían escuchado ahí, inclusive la profesora había hablado, ¿no? Pero acá nos dan otro dato también. Que tenemos como otro dato? Dice si la suma de sus neutrones es 30. Quiere decir que aquí, neutrón 1 más neutrón 2, dice que suma 30. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, hasta aquí ya tenemos todos los datos completados. Y lo que nos piden hallar es el número atómico. ¿Correcto? El número atómico vamos a poner que nos piden hallar el número atómico. ¿Correcto? Para este isótopo, claro, el número atómico van a ser aquí en ambos iguales. ¿Correcto? Porque este es un isótopo que tiene diferente número de masa, igual número de, este, igual número de, este, de, ¿cómo se llama esto? El, igual, igual número de atómico que viene a ser acá. ¿No? Y eso nos hace llevar a un tipo de isótopo que al final le vamos a llamar un nombre, ¿no? Puede ser, no sé, un tipo de isótopo que al final lo vamos a ver que tenga diferente número de masa igual número de atómico. Ahora, ¿cómo lo vamos a hallar? El número de masa, ¿sí? Habíamos estudiado que era igual a lo siguiente. Era igual a Z, ¿correcto? Al número atómico más el número de neutrones, o sea, el número de neutron 1, o la fórmula, ¿no? Y el número de masa 2 sería igual número atómico, ¿no? Z más N2, ¿correcto? Ahora tú te acordarás que la profesora indicó que el número de masa, perdón, el número de neutrones se calculaba de la siguiente forma, ¿no? ¿Por qué estoy sacando esa fórmula? Dirás, porque el número de neutrones era igual a la diferencia el número de masa, ¿no? En este caso de acá el elemento del isótopo, menos z. Eso quiere decir que si yo quiero el número de masa, entonces aquí el número de masa sería igual, esto pasaría para otro lado sumar, sería el número de neutrones más z. Ahora entiendes por qué eh, saco el resultado de esta forma, ¿no? Y si tú lo comparas esto con aquí, estoy aplicando, claro, lo mismo aquí. Entonces dice que esto es igual a 62, ¿cierto? Muy bien. Ahora ya veo que lo entiendes. Ahora sí lo que voy a hacer es sumar, ¿no? Voy a sumar los mismos números atómicos. Z más Z sería 2Z, ¿no? O sea, dos veces su número atómico, más el número de neutrones, que sería N1, más el neutrón 2. Ahora mira lo bonito del problema, ¿no? Aquí ya tenemos todos los datos concluidos, ¿no? Mira lo interesante del problema. Tenemos la suma de neutrones que nos da el problema, dice que vale 30. Reemplazamos aquí. Esto que está aquí, lo reemplazamos. Mira qué bonito el problema. Sería 2z más el número de neutrones, o sea, la suma, que vale 30, reemplazamos. Sería igual a 62. Ya tenemos casi la respuesta, ¿no? Por lo tanto, ¿qué decimos? 2z sería igual a 62 menos 30. Y en este caso, 2z sería igual a 32, ¿no es cierto? Porque 62 menos 30 es 32. Y z sería igual a 32 entre 2, que en este caso nos daría 16. ¿Qué nos pregunta la ¿Qué nos pregunta aquí? Hallar el número atómico. La respuesta es la clave, la, la D. ¿Correcto? Vamos a pasar al siguiente problema. Rapidito, hermano, pasamos al siguiente problema. Vamos al siguiente problema. Muy bien, vamos a pasar al problema número 3. problema muy interesante. Vamos aquí a reactivar el